Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos al canal que de regalo de Navidad recibe un resfriado. Sí, otra vez, aunque bueno, ya estoy bastante mejor. En fin... Hace un día precioso fuera, los villancicos suenan, las casas están decoradas... En días como estos, la gente como vosotros debería poner el árbol de Navidad. Que se invada el espíritu navideño, ...que son fechas muy bonitas. ¿Os vais de vacaciones? pasaréis las fiestas en vuestra ciudad... ...con amigos, con familia, con vuestros 20 gatos... Sea como sea, mientras así lo queráis... ...podréis compartir vuestras navidades conmigo... ...y pasar un buen tiempo con mis vídeos. Me esforzaré porque pasemos unas grandes fiestas todos juntos. Antes de nada quiero aclarar que el vídeo que llevo... ...varias semanas preparando no es este... ...aunque también... ...pero se me han echado las fiestas encima... Y quería hacer vídeos especiales para estos días. ¿Qué traigo en esta ocasión? Pues he decidido hacer un top, que solo tengo uno en el canal y me apetece. En esta ocasión trata sobre ambientaciones navideñas en juegos de Nintendo. Ya sabéis, hechos por Nintendo o juegos third party indies lanzados en consolas de Nintendo. Pueden ser niveles, mundos o simplemente ciudades o localizaciones concretas según el juego. Por si acaso quiero aclarar que es una opinión y que no están ordenados de peor a mejor o algo por el estilo, ni siquiera voy a listar los mejores, sino buenos ejemplos de fases navideñas. Dicho esto, este es el top 10 de fases navideñas en juegos de Nintendo. Número 1. Día de los juguetes. Saga Animal Crossing. He decidido empezar la lista con algo bastante evidente. Animal Crossing es lo más parecido a un simulador de vida que hay en las consolas de Nintendo. Tanto es así que podemos vivir en nuestro propio pueblo los días de Halloween, Carnaval y por supuesto Navidad. Entre el 23 y el 24 de diciembre, según el juego, en nuestro pueblo se llevará a cabo el día de los juguetes. Según el juego también, el evento será algo distinto. En el juego original de Gamecube, Tortimer, el alcalde, tendrá un coche de juguetes si eres chico y una muñeca si eres chica mientras que Renato, el papá noel del juego, tendrá un mueble de la colección festiva, al igual que en Let's Go to the City. En New Leaf podrás repartir regalos a tus vecinos siempre y cuando vayas vestido con el traje festivo. Para ello tendrás que saber los gustos de cada uno de tus vecinos para acertar con el regalo. Número 2. Frosty Village, Vidicon Racing. Ahora toca un juego de carrera. Con Racing es un título protagonizado por el chimpancé en el que no solo tendremos que conducir sino también pilotar avionetas y submarinos y que recibió un remake para DS. Una de las áreas cuenta con un circuito basado en una aldea en plena navidad. La nieve, los árboles de navidad, las casas con las chimeneas encendidas, bastones de caramelo, una gruta helada, lo tiene absolutamente todo. Pero lo importante es quedar primero, así que olvídate de contemplar el río y el acueducto, que sirve de entrada a la aldea, y concéntrate en la carrera. Número 3. El pico congelado. Banjo-Kazooie. Y de juego de Rare a juego de Rare. De juego de Nintendo 64 a juego de Nintendo 64. Banjo-Kazooie es un aclamado juego de plataformas que siguió los pasos de Super Mario 64, uno de los mundos que visitan Manjo y Kazui es llamado el pico congelado y resulta que está completamente ambientado en la Navidad. Vaya, no hay lugar al error. Podremos encontrar un árbol de Navidad gigante en el que podemos entrar y escalar, el que tendremos que poner las luces e incluso un muñeco de nieve también gigante. También podremos encontrar regalos por ahí. Sin duda alguna es el nivel navideño por excelencia. Número 4 Snowdin, Undertale Antes hice una referencia a Undertale Quizá, y tan solo quizá, la hayáis entendido por la imagen de Sans que puse ¿Quién sabe? Bueno, ese no es el caso Poco después de salir de las ruinas, atravesarás un bosque nevado y al salir llegarás a Snowdin Un pueblecito muy acogedor donde viven Sans y Papyrus El ambiente navideño se respira en el ambiente Las luces de navidad están por todos lados y los monstruos contemplan felices el árbol con los regalos este pueblo es particularmente importante porque, muy seguramente, es donde te das cuenta definitivamente de que los monstruos no son malvados, sino que tienen una vida como la puede tener cualquiera. Número 5. Galaxia, nieve y lava. Super Mario Galaxy 2. Pensé muy seriamente en poner Cool Cool Mountain de Super Mario 64, y aunque no hay nada más navideño que deslizarse por la nieve, Hacer una carrera con un pingüino y tirar a su cría por un precipicio, pienso que la galaxia Nieve y Lava de Super Mario Galaxy 2 es más navideño. Aquí podrás hacer muchas cosas, rodar bolas de nieve, destruir esculturas de nieve de Bowser y hacer una fogata. Eso sí, ten cuidado con el fuego que se te puede ir de las manos. Y todo eso es algo muy navideño, ¿o no? ¿Cómo que no? Claro, claro que sí. Número 6. Ruinas del pico nevado, Zelda Twilight Princess. Y navideño también, es una mansión congelada y en ruinas llena de espíritus en el pico de una sierra nevada. Ese es el plan que tengo yo todas las navidades y no podéis convencerme de lo contrario. Todo esto encontraréis en las ruinas del pico nevado de Zelda Twilight Princess. Todo eso y mucho más, una sopa calentita servida por un yeti, perritos, cañones y guerreros con manguales. ¡Ay, ah, un espejo muy bonito muy muy bonito de hecho todo esto es muy navideño os juro que yo todas las noches viejas las paso así y se pasa muy bien en serio número 7 el caso del adiós Phoenix Wright es Attorney y todo en navidad no va a ser puro blanco a veces también es lojo lo, lo pilláis porque en Phoenix Wright investigamos asesinatos y, y esas cosas porque el último caso del primer juego, el caso del adiós, se desarrolla en Navidad. En este caso, el acosado es el fiscal Miles Edgeworth. Para defenderlo, visitamos el lago Wood, el lugar del crimen, donde hay lanzaconfetis, mandarines, aunque no sea muy apropiado, inflables y puestos de comida, aunque seguramente tengáis siempre. Quizás no es la mejor manera de pasar la Navidad, pero sí la más original, ¿no? A Lothar Hart parece gustarle el plan. Número 8 Ciudad Punta Neva, Pokémon Diamante, Perla y Platino. En la saga Pokémon hay muchas ciudades con el suficiente estatus como para considerarlos navideños, pero la mejor opción es sin duda Ciudad Punta Neva, de la región de Sino. Esta ciudad es la que más al norte está de la región, la nieve la inunda completamente y es un sitio perfecto para hacer esquí. Además, cerca de la ciudad hay una ruta donde pueden aparecer Delivers, el Pokémon que se basa en Santa Claus. Eso es muy navideño. Y lo que es mejor, los días 12 de enero, 22 y 30 de abril, 29 de febrero, 16 y 30 de marzo, 1 de mayo, 2 y 20 de septiembre y 30 de octubre, en lugar de nevar, llueven diamantes, ¿no es fabuloso? Número 9. Eventos navideños. Fire Emblem Heroes. Después está Fire Emblem Heroes, el juego de móviles de la saga Fire Emblem, que es una de las grandes bazas para smartphones de la gran N. Como sabréis, el juego consta de un sistema de invocaciones y eventos temporales. Y como es de esperar, en fechas señaladas como verano o Halloween, hay eventos temáticos con invocaciones especiales. Y Navidad es ese caso. Cada año llega por estas fechas una serie de mapas especiales donde nos tendremos que enfrentar a varios héroes de la saga vestidos con atuendos navideños. Y todo eso en ciudades nevadas y cosas similares. Quizás incluso consigas alguno al vencerlos, quién sabe. También los puedes invocar si quieres, pero eso no viene el caso realmente. Número 10. Fortaleza de la festividad, Pikmin 3. Y por último os hablo de la fortaleza de la festividad, no sé si es el nombre oficial la verdad, de Pikmin 3. Se trata de un mapa especial que llegó en una actualización gratuita, y en el que tendremos que manejar a los protagonistas y a los Pikmin Sobre regalos, adornos navideños, tartas, luces de navidad y pizza que siempre viene bien Aquí te deslizas sobre cintas con cascabeles, caminas sobre calcetines y recolectas fruta El objetivo es conseguir monedas en un tiempo límite Y teniendo en cuenta la cantidad de gastos que hay en navidad Creo que eso también es bastante navideño, ¿o no? Y esto ha sido todo Espero que hayáis disfrutado mucho el top desde este canal os deseo una muy feliz navidad y que paséis una gran noche buena, como sea que la paséis. La semana que viene tendréis también un vídeo especial, el último del año si no contamos el noticiario. Así que ya con todo dicho, ¡nos vemos!